un juego si sí, este, este juego es sí, el juego era Minecraft. el personaje no es pero eeeeh está haciendo cultivos ay Lo bajo Digo, tal vez para abajo, o sale la gasta A la una a la tarde. Buenos episodios, Minecraft. A partir del lunes. A la tarde. Por los Suárez.